Buenos días, hoy nos toca hacer una nueva tarea, hoy vamos a conversar sobre algo que tiene mucho interés o mucha necesidad en las plantas. Estas necesidades se les han denominado el equilibrado de la línea de montaje o también el equilibrado de operaciones. Y la verdad es que existen muchas líneas uh, dentro de la planta. Son varias conocidas, algunas de ellas son las que vamos a mencionar y que ya ustedes en verdad que las conocen porque ya han llevado en cursos anteriores esto. Hay diferentes líneas de operación industriales y de servicios. Se le dice industriales porque transforman materia prima y de servicios porque varias tareas al final dan un servicio final, un servicio al, al, al usuario. Estas diferentes líneas de producción ¿no? son bastantes. Acá hemos en el lado cuatro, ¿no? básicamente cuatro. Esas cuatro son las líneas de operaciones o producción o de servicios. También hay las líneas de abasto ¿no? y también las líneas de ensamble. Y por último hay las líneas de distribución. Las líneas de operaciones de producción, como ustedes conocen, son aquellas líneas que precisamente transforman la materia prima durante todo el proceso para entregar al final un producto o suman muchas tareas por hacer que al final dan un servicio general o un servicio al usuario. Las líneas de abasto, que lo han llevado ustedes en otros cursos, son aquellas líneas en las cuales llegan la materia prima, el personal, el mantenimiento, los materiales, los suministros, todos a los puntos donde se va a hacer la operación. ¿no? Se le llama línea de abasto. También se le llama logística interna. ¿no? Luego vienen las líneas de ensamblaje. La línea de ensamble vienen a ser aquellas en las cuales los productos o semiproductos que se han confeccionado durante el proceso de, de tarea industrial se van a ensamblar. Va a decir, se van a acoplar unos con otros según las necesidades que tenga de finalización el, el producto o el servicio que vamos a hacer. A veces, en algunos momentos, se hacen productos y se ensamblan servicios, como en el caso de como es el caso de un, de un, de un hotel, por ejemplo. ¿no? Hay un montón de, de trabajos y de operativos, pero al final lo que se da es un servicio. También hay las líneas de distribución. Esas líneas de distribución que las conocemos como los canales de distribución o canales de comercialización. Son aquellos canales, que lo vamos a ver más tarde, un momentito, un dibujo, este, que llevan el producto terminado hasta el consumidor. A esto se le llama la logística, logística de ventas o logística externa. ¿no? Para entenderlo mejor o para volver a la mente de lo que hemos visto en otros cursos anteriores, ¿no? tenemos diferentes líneas de operaciones. Y lo que ven acá ustedes es un, una semejanza de lo que es una planta, una pare, un parecido a una planta. ¿no? Acá está. Acá está el almacén de productos terminados. Claro que nos falta por aquí el almacén de materia prima, ¿no? Pero en fin, creo que se va a entender. Espero que así sea. Como ustedes notarán, hay un montón de letritas con un montón de círculos. Esta es una planta unitaria de proceso continuo. Por, el, por la planta que vemos, por la distribución de plantas, sabemos que es así. Entonces, estas en cada grupo A, B, C, o M, N, O, o a su vez F, G, van a transitar materia prima y se va a transformar en un producto. Y acá hay líneas, una línea también, que tiene subproductos, o sea, productos a medio terminar o semiprocesados, que después van a tener que ensamblarse unos con otros. A esto que está en verde se le llama la línea de ensamble. Y lo que está en azul son las líneas de operación o de producción. A estas líneas que las vamos a ver ahora con unos gráficos, más o menos es lo siguiente. Las líneas de abasto van paralelas dentro de la planta, paralelas a la línea de producción. ¿Qué llevan ahí? A lo mejor ustedes este, se acuerdan de alguna visita alguna planta y se habrán dado cuenta que en la parte superior no existen algunas tuberías o algunos canales que llevan materia prima o llevan combustible o pueden llevar calor o gas para cada uno de los centros de operación a veces estas no se ven a veces están por debajo del piso porque ahí está el agua y el desagüe o puede estar la energía fuerte y por arriba está la luz y por abajo está la energía de, de, de potencia. Esas se llaman las líneas de abasto. ¿no? También hay otra línea, la línea que acabamos, vamos a ver que es materia de nuestro estudio, es la línea de operaciones, ¿no? en la cual ustedes se darán cuenta que hay una línea de color más, encar, más encarnado y que ha atravesado todas las líneas de operación de producción. Esa es la materia prima, el layout, ¿no? que hace el proceso que durante el caminar a través de cada centro se va a ir cambiando. A cada una de estas letras A, B o C se le llama un centro de operaciones o una estación de trabajo o algo así. ¿no? ¿Por qué se le dice así? Porque ahí dentro hay materia prima, hay personal. Hay equipos, hay suministros y hay energía. Todos esos van a operar, van a hacer lo que se llama el trabajo. De tal manera que lo van a transformar. Por eso se dice que la primera parte transformará una parte de la materia prima y va pasando. Por eso le llaman materia prima en proceso. Y productos acá al final, productos semiterminados o productos en proceso. ¿no? Van cambiándose el producto. Así es sucesivamente. Una vez que se ha llegado a cada, a cada tópico, y hay el subproducto o el semiprocesado, en cada uno de ellos el color, está de color eh, verde. Entonces, se va a crear una nueva línea. Vale decir, nosotros teóricamente decimos crear, porque en la planta eso es inmediato. ¿no? Entonces, a eso se le llama la línea de ensamble. Esa línea de ensamble, como ustedes pueden apreciar, tiene un orden, un producto primero, este es su producto se con el segundo. Entonces estos tienen que estar sincronizados para que así podamos tener el producto terminado y vaya acá. Precisamente eso se trata ahora de ver cómo se balancea este trabajo. Cómo hacemos que todo vaya ok. Y por último la otra línea que acabo de hacer mención, que tiene que ver con la línea de distribución en el cual este es el almacén de la planta, y luego acá el almacén, o el almacén de ventas, acá el almacén de distribución, el de ventas, el almacén de mayorista y los almacenes de los minoristas. A esto se le llama la línea de distribución, que se llama la logística de ventas, y que también se le conoce como la logística externa. Entonces tenemos tres logísticas, la logística, de, la logística de inter, interna. Parte de interna de abasto, la logística de operaciones acá dentro, porque acá también se mueven las cosas, y hay la logística de distribución. Son tres logísticas. Todo eso lo llevan ustedes en otro curso, ¿no? Pero hoy estamos tratando de conocer cómo es que se ensamblan estas cosas y cómo se organizan. Y entonces hablamos de un, tema, de un término que se llama equilibrio o balance. Y hay varios balances. Hay del balance de materiales, que lo vamos a ver en un momento aparte el balance de la, de la línea de operación y el balance de la línea de ensamble. Tienen el mismo proceso solamente que el de ensamble, tiene un, una importancia mayor. El balance de la línea de operaciones va a significar la idea de cómo nosotros ponemos al mismo tiempo o juntos la tarea de Procesar y hacer que la materia prima, que los suministros, que la mano de obra, que los equipos y el mantenimiento trabajen sincronizadamente. Que no haya momentos en que se demoren o momentos en que las cosas se empeoren. Que haya menos fallas y menos cosas. Es algo interesante. Por eso se llama un balance. Tenemos que equilibrar todo para que todo vaya al mismo tiempo. Si nosotros ponemos más material del que puede procesar la máquina, evidentemente se formará una cola de material. Y si nosotros atrasamos el producto previo hacia otro, se va a formar una cola también al otro lado. Y si nosotros aceleramos, aumentamos al otro grupo, un, a, al, al, al siguiente proceso, y le hacemos una cola. Se darán ustedes cuenta que en estas líneas ¿no? hay una línea, pero acá no hay almacenes en el medio. Aquí no hay almacenes. Todo debe pasar y nada debe quedar en el camino. Entonces cuando algo se atrasa, hay necesidad de bajarlo a un sitio, ponerlo al costado y seguir. Algunos sacan y lo dejan fuera y siguen trabajando hasta que llegue el último momento para poder ir poniéndolo, incorporando los que han quedado fuera. Pero eso significa atrasar el proceso, porque hay que sacar el producto, dejarlo en el piso o el simple producto y volverlo a levantar. Entonces, algunas veces se quedan ahí. Y eso es pérdida. Por eso es importante el, el balance. Vamos a ver ahora, más o menos, qué se entiende ya teóricamente con lo que ustedes han leído en, lo, en su texto. ¿no? Entonces, por ejemplo, el concepto sería más o menos el siguiente, ya un poco más este hablando técnicamente, no, dice que el balanceo de líneas consiste en agrupar actividades y operaciones que cumplan con el tiempo de ciclo, el tiempo que hemos previsto, que lo vamos a ver en un momento, para saber cuánto se debe hacer cada, por cuánto debe ser en ese, en, por cada momento cuántos productos deben salir, no, a fin de que en cada línea de producción tenga una continuidad, vale, decir, se mantenga estable el proceso y que no haya modificaciones. Y que cuente con un tiempo de proceso uniforme y balanceado. De esta manera, las líneas de producción pueden ser continuas y no son cuellos de botella. Se le llama cuello de botella, como ustedes ya saben, ¿no? Aquel lugar donde hay una cola o una congestión. Alguien tiene que esperar, ¿no? Ese es cuello de botella, algo no pasa. Bien, ahora vamos a ver más o menos cómo es que se hacen estas cosas y qué significa. Entonces, para eso. Tenemos el equilibrio de las líneas. Y este tiene algunas tareas interesantes. La primera operación, la primera idea es que hay que buscar en todo este trabajo que se minimice los desequilibrios entre máquinas y personas, lo que acabamos de explicar, ¿no? para que al mismo tiempo se obtiene una producción deseada en la línea. Entonces, la sincronización juega un papel importantísimo. La otra es la idea que para producir hay que organizarse para producir a una tasa determinada de producción. Es decir, una tasa es un porcentaje, un valor, determinado de producción. Hacemos la idea que producimos 10, 10, 10, 10, 10, y efectivamente de 10 en 10 o de 2 en 2. Cuando eso está se sabe, entonces se puede hacer la... El aprovisionamiento del centro de operaciones o el centro de trabajo o la estación de trabajo, como quieran decirle Vale decir, les damos los equipos, los utensilios, las herramientas y los métodos de trabajo que van a emplear. Material, todo les permite saber qué cosas se va a hacer, para qué día y a qué hora. La otra es que podemos determinar el tiempo, ¿no?, que se puede usar para cada tarea. Nos permite dos cosas eso. La primera es que permite programar a tal hora vas a hacer tal cosa y a tal hora le abastecemos las cosas o a tal hora le damos los servicios. Y la otra cosa que permite es que si tomas en cuenta la hora, sabes lo que deben estar haciendo. Si llega la hora y no se ha hecho esa tarea, tú te das cuenta que alguna cosa está sucediendo. Por alguna cosa, por algún momento, por alguna actividad, o algún evento se está devorando ¿no? la otra tarea es que, para la dirección ¿no? la dirección también sabe en qué orden debe estar para chequear les interesa, porque si sabe son las 10 de la mañana, algunos han escuchado, son las 10 de la mañana y han tenido que hacer todas esas tareas y si no las han hecho algunas veces les ha pasado en su, cole, en su, su mamá ¿no? está a la hora y no has hecho la tarea un jalón de oreja, pero es una broma eso esto es en la práctica, si sí sirve porque así sabemos nosotros que hay que, que hay que ajustar, o ir a modificar, o ayudar, o disponer, ¿no? Y también sirve para que nos hemos dado cuenta, este tipo de tareas, que hay algunas tareas y estaciones que son tan importantes que, hay que, que son la base para la agrupación de las tareas. Entonces, estas las podemos agrupar de tal manera que una sola persona puede chequear a varios trabajadores o varias máquinas. O a veces hay varias máquinas usadas por una sola persona. Eso es importante. Nos va a definir el perfil del operario que vamos a contratar. Entonces, si hay varias tareas que pueden ser hechas por, hechas por una sola persona, las juntamos todas y ese es un centro de trabajo. Y llamamos a una persona y le decimos, señores, usted para llegar a trabajar necesita conocer de tal máquina, de tal máquina, de tal máquina. Si no, no. Porque si haces al contrario y si sabes uno por cada máquina por lo que sabe, nos va a salir un ojo de la cara. Eso lo evaluará cada empresa, ¿no? Pero es importante, eso permite agrupar esas tareas. Ya estamos simplificando las tareas. Por eso es importante ese idea de cómo balancear esa tarea, esos trabajos. ¿Qué más vemos? Sucede que para esto hay necesidad de tener algunas condiciones para producir, ¿no? La primera condición es la calidad, la cantidad, perdón. Aquí hay que apreciar que el momento de iniciar un proceso ya tiene un costo, el costo de inicio, pero tiene que hacerse una cantidad tal que permita que cubre el costo de inicio. No podemos empezar por empezar, es la primera condición. Para que esto funcione hay necesidad que el volumen de producción sea suficiente para que cubra el costo de la preparación de la línea, del momento que empezamos a trabajar. La otra es el, el equilibrio. A es que acá hay que equilibrar las cosas para que los tiempos por cada operación deben ser aproximadamente iguales. O sea, el equipo A trabaja una hora, el equipo B también trabaja una hora. El grupo, el grupo, el grupo de trabajo todos a una hora, de tal manera que va a pasar algo interesante. Primero, es fácil abastecerlo, porque para cada hora podemos abastecer a todos, por un lado. Pero por otro lado, en la parte de personal con un papel importante, los puedo cambiar. Como todos trabajan una hora, los, los puedo modificar. Termina la hora los cambio de sitio, y no hay problema. Y si tengo yo un grupo de personas que trabajan con la misma máquina, el mismo modelo de máquina, la misma marca pero sus maneras de manejar son distintas, no todos los vehículos, todas las cosas son iguales, entonces puedo ir cambiándolas, porque esas tareas a veces son muy monótonas, decir, puede ser que lo cambie, como también puede ser que alguna de esas tareas es más chica y otra más pesada, más complicada y otra menos complicada, entonces puedo cambiarlos. Si no tuviera esa forma, no lo podía cambiar. También va a suceder que como son parejos, yo los puedo programar tantas horas para todos, tantas horas, no puedo con tiempo lo puedo contratar. Es algo importante, la idea de equilibrio. Y la otra tarea, fundamental la otra idea fundamental de esa condición, es la condición de continuidad. Que tiene que ver mucho con una tareita que vemos la fluidez. Es la forma en que debemos organizar el trabajo de tal manera que sea continuo y que no se detenga hasta que termine. Es importante eso. Una vez que completemos el, la tarea, y pueda terminar. Entonces, Alguna vez será una pequeña alimentación y muchas operaciones y otras son una gran alimentación de materias primas y una corta operación. Pero lo importante es que una vez que se inicia debe continuar hasta que se acabe en un punto determinado. No deben quedarse las cosas a medio camino. Esa es la idea de las tres cosas, cantidad, equilibrio y continuidad. Es Condiciones para que la línea de producción sea práctica. ¿no? ¿Qué más sucede? Estas tareas tienen sus beneficios. El principal beneficio es aumentar la productividad. Si las personas están ordenadas, no se equivocan y hacen las cosas tal como se ha planeado, seguramente hay menos fallas y más producción. ¿Qué significa una falla? Un producto que no sale bien, ahí eran 100, ahora hay 99. Hay que hacer 101. Y hay una pérdida. Y si lo traes y lo vuelves a procesar, ese costaba un sol, ahora cuesta dos soles. Porque ha tenido mayor costo. La productividad baja, ¿no? Entonces, la primera cosa es que si está todo bien balanceado y está organizado, sincronizado, la productividad es mejor. La otra tarea es que se eliminan desperdicios. ¿Por qué? Porque si está organizado y no se malogra, no se desperdice. Entonces el proceso juega un papel interesante. No es tan, era verdaderamente clave este tipo de balancear las operaciones para que no se pierda ni el tiempo de espera en las máquinas, ni el tiempo de espera en los materiales, ni el tiempo de espera en la materia prima, ni el tiempo de espera en las personas. Todo organizado para que no se pierda el tiempo en nada. ¿Qué va a pasar? También sucede que los procesos tienen tiempos mínimos. O sea, termina un proceso y comienza el otro, casi nada de tiempo se ha perdido. Está, como dice, decía la abuelita, está enseguida. Apenas termina uno, comienza el otro. No hay tiempo de espera. Por eso, los tiempos mínimos, los tiempos entre tiempos, entre productos, se hacen mínimos. Los tiempos muertos son mínimos. Entonces, el almacenamiento y la distribución, no he hecho una grafiquita ahí, el almacenamiento y la distribución, están hechas al mínimo, de tal manera que pueden abastecerse las cosas bien. Y la operación no sale al momento oportuno. Eso al final genera una fluidez, como decíamos, ¿verdad? la fluidez de la producción. Permite que las cosas no se detengan y se entreguen a tiempo. Eso implica que los materiales que se reciben más el trabajo de las personas, con su eficiencia, al final, genera una calidad adecuada, ¿no? Esos son los grandes beneficios, que al final solamente se reducen en productividad y economía. Eso significa menores costos, mayor margen de contribución y más probabilidades de entrar al mercado. Eso es algo importante. Veamos ahora entonces cómo es que se hace esto. ¿Cómo, se ¿Cómo conseguimos esta parte? ¿No? Vamos a ver por ahí. Vamos a ver el primer ejemplo. El ejemplo 1 dice, la formulación del programa de precedencias para una línea de montaje. Acá vamos tratamos de desarrollar un diagrama de precedencias para una fotocopiadora electrotática que necesita un tiempo total de montaje de 66 minutos. Como ven ahí, está 66 minutos. La tabla 1, que es la que estamos viendo acá, y la tabla, la figura 2, que la vamos a ver en un momento, proporcionan las tareas, por un lado, y los tiempos de montaje. Y la necesidad de su secuencia. Acá hemos marcado ya algunas tareas, ¿no? Como la C y la E, y nos dice que estas no se pueden hacer si es que la B, en un caso no está terminada, y es que la, la E tampoco, ¿no? Tiene que haberse terminado la tarea entonces no es, que, no es que la pueda cambiar necesariamente. No se puede hacer esta tarea si es que la tarea ante, anterior no se ha cumplido. ¿no? Estas dos implican demora para poder hacer la C Bien, veamos entonces todo, todo esto que está aquí, traducido en el gráfico. Ahora lo vemos muy fácil porque, bueno, está hecho. Pero el problema está en que tenemos que volver nosotros hábiles para hacerlo. ¿no? Para hacerlo a mano. No, no vamos a tener a quien mando hacer, lo vamos a tener que hacer nosotros. Esa es la principal diferencia entre nuestra universidad y otras universidades. Nuestros alumnos hacen, los demás buscan un patita para que lo haga. Nosotros somos operativos. Así que por el momento, estamos viendo el gráfico, y después tenemos nuestros propios laboratorios, que queremos cada uno. Y los mostraremos. Este es, por ejemplo, el, el gráfico que tiene. Es una secuencia de flechas, como cualquier secuencia de flechas. Y, y tiene los minutos en cada uno. ¿no? Y acá podría decir, ¿cómo los voy a juntar ahora? ¿no? ¿Cómo voy a hacer el menor tiempo posible? Lo más común es que las personas busquen el trabajo más grande y contraten a todos por ese trabajo más grande. Lo normal. Dice, ¿sabes qué de 12? Contrátate. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, acá hay 10 personas. Creo que hay más. 3 y 2, 5. Son 9. Hay 9 trabajos. Contrátate 9 personas y los contratas por 12 minutos. Multiplica lo que es al mes y a eso le vas a pagar. Que algunos que están ahí, como dicen en broma y serio, están pacharaqueando esto le damos cualquier otra cosa lo damos para que ayude en otra oficina en algún lugar, pero ya está, pero eso es un sobrecosto vamos a ver qué hay que hacer ¿no? y lo hemos leído vamos a ver cómo se hace entonces en primera instancia vamos a calcular unas pequeñas formulitas para saber cómo es que sale, lo primero que hay que calcular es el tiempo de ciclo el tiempo de ciclo quiere decir ¿De cuántos en cuántos tengo yo que hacer para entregar el trabajo? Entonces, tengo un contrato y dice, bueno, tengo 10.000 tengo y tengo que entregar en 5 días. 10.000 entre 5 días, yo tengo que sacar 2.000 por día. Ese es mi tiempo de ciclo. Me tengo que organizar para entregar así. Si no, no voy a poder hacer. Entonces, aquí hace lo mismo, solamente que acá está por día. Entonces, dice, dividir el tiempo disponible en minutos, ¿no? Ah, de tal manera de acuerdo a la demanda diaria, y eso va a permitir una tasa de producción. Esta operación nos da lo que en equilibrio se llama tiempo de ciclo, que es el tiempo máximo que se permite para que pase un producto de una estación a la otra. Quiere decir que si hago varios procesos, el tiempo máximo que puede estar en un proceso previo es de ese tiempo de ciclo. Se hace dividiendo. no Además de eso, se calcula el número teórico de estaciones. Se dice teórico porque una cosa es la teoría y la práctica es otra. Siempre habrá diferencias. El número teórico mínimo está establecido por el tiempo de toda la tarea, o sea, todos los todo tiempos de tarea que hemos visto en la, la, la lámina anterior, ¿no? En la lámina anterior. Este de acá. ¿no? Este valor del tiempo total. Y que está marcado como sumatoria de I, 1 hasta N, no en el cual es el número de líneas de montaje de tareas. Tiempo total de tareas entre el tiempo de ciclo que acabamos de sacar de arriba, entre este de acá. ¿no? Y luego hacemos algunas tareas que son interesantes, ¿no? algunos aspectos. Por ejemplo, la primera cosa que tenemos que hacer es determinar una línea maestra de tareas. ¿Cómo es eso? es que hay que ver cuál aspecto del proceso productivo es clave. Si se trata de cocinar, bueno, el cocinado es todo, pero al momento de poner el condimento, ese es el momento clave. Así que todas las tareas se organizan para ese momento, para chequear el momento preciso. Porque si algo se condimenta y no está a punto, se fregó. Así que si usted está cocinando, y las cosas están crudas y la condimenta, se fregó. Y lo mismo pasa del otro lado. Si alguien condimenta de más, la malogra la, el, el, el, el producto, el proceso. Si algo era muy agradable, salió muy picante. O salió muy salado. Seco. Todo se, todo se malogra. Y ya no es el potaje que todavía he pensado vender. Igual pasa en un vehículo, igual pasa en cualquier fábrica. Cuando alguna cosa clave se malogra. Entonces usted hace un vehículo fantástico, pero se olvidó de chequear el momento del acero, el tipo de acero. A los 10.000 kilómetros ya está valorado, ya no sirve. ¿No? Entonces esas cositas, pues hay que establecer cuál es aquel y la línea clave, la maestra, donde todas, todo esto tiene que verse ahí. ¿no? Y luego hay que eliminar algunas tareas que han sido asignadas. Si ya le encargaron a ese trabajo, ya no se pone, ya. alguien lo no va a tener. Otro aspecto es que hay que cambiar, eliminar o modificar aquellas tareas cuya presidencia no se haya satisfecho. O sea, si no se hizo la tarea previa, ¿para qué hacer la segunda tarea? No la programaría. ¿Cómo voy a dar trabajo a alguien que no se hizo? Que alguien se ocupe de, un, de una tarea de la que no hay la materia prima inicial, no hay producto previo. Después hay que eliminar también aquellas tareas cuyo tiempo de operación es superior al tiempo disponible en la estación entonces si yo tengo un contrato que me dice señor que dice señor usted me va a entregar tales productos de 10 en 10 y después dice señor acá tengo uno de 12 ya no lo podemos programar se hace complicado hay que respetar y la otra establecer una heurística no del trabajo del, del equilibrado de las líneas y hay una palabrita nueva que se le dice heurística. ¿Qué es heurística? Heurística es una parte de la estadística que ya no es este, program, program, este... que se puede decir, aplicar la matemática. Es aquella que viene del buen parecer, de la apreciación de una persona. Se dice que es heurístico, Todas aquellas cosas que tienen que ver con el arte, con algunas cosas que solamente las conoce el artista, el autor, o la música. Pero a final de cuentas, o al principio de todas las cuentas, sucede que no existe ninguna empresa, ninguna producción que haya empezado sin, sin heurística. Por eso les hacía comentario en la clase pasada, que el señor Donofrio... ¿No? señora señor Juliano Donofrio empezó vendiendo helados en un cochecito en Lima. Así, gente, empezó. Así empezó y empezó con un buen sabor, un buen proceso. Aumentó, su familia fue trabajando, todos entraron en eso hasta que llegó un momento en que fue necesario aplicar estas cosas que vemos acá. ¿no? Porque la producción era tan grande que es imposible hacerlo a mano ya había que calcularlo. Así pasó con el señor Mota, y así pasó con muchas fábricas o empresas famosas ahora. Así que no vayan a pensar que las cosas salieron así porque sí. Por eso cuando vemos la historia del señor Toyota, la fábrica me parece que hacía, que fabricaban máquinas de escribir o máquinas de coser. ¿No? Y vean ustedes en lo que llegó, empezó a experimentar hasta que poquito a poquito sacó su producto tarde, y al final hoy es Toyota, ¿no? Ahora utiliza. Entonces, la heurística no, no desaparece, siempre está presente. Entonces, una cosa es pensar en globo, los gerentes pasan en grande, pero cuando tú, tú estás abajo, allí el coordinador o el jefe, el coach, tiene más habilidades heurísticas que otros. Dice, no, este va a dar tanto, este sí va a dar, y lo va cambiando. ¿Por qué lo cambia? ¿Por qué lo modifica? Porque él conoce. Cómo son las cosas. Algunas personas dicen, yo conozco a, este, a estos trabajadores o esta operación como si fueran mis hijos, porque yo, como si yo los hubiera hecho nacer. Bueno, son costumbres y formas de decir, pero eso es la heurística. Entonces, alguna parte de esto tiene mucho que ver con la música, con, la, con, los, con los artistas, con la moda. Algunas personas dicen, esto va a pegar, esto va a servir, esto va a ser tanto compra mañana 200. No, pero si estamos viendo, no compra 200 porque yo sé que es así. Es, es, la cuestión es heurística. No, Eso no está mal, porque todas las cosas que han, que han sido hechas, precisamente se han basado en heurística. Toda la producción, todas las cosas buenas ahorita tienen mucho de heurística. Esta heurística que tanto acabo de conversar, tiene algunas cosas en las cuales se basa. Y que hay que conocerlas, hay que entenderlas, No hay que ponernos a veces de jueces y decir, no, la fórmula dice tal cosa y se acabó. No, ahí la heurística. Y esa heurística tiene algunos aspectos importantes. El primer aspecto que tiene es que a veces algunas tareas son tan importantes que es preferible empezar o juntar las tareas cerca o alrededor de las tareas de largo plazo. La más larga. Entonces yo voy a juntar todas mis operaciones en razón a lo más largo. No sabemos si lo más largo es lo más importante o lo más pequeño. No lo sabemos. ¿Pero quién no sabe eso? El jefe del área, el jefe del, el jefe del negocio. El tipo de negocio va a decir de qué manera lo vas a organizar. También sucede que hay formas de ordenar pensando en las tareas que están más cerca. ¿Cuál está más cerca para hacer entonces tal cosa? Porque eso está más disponible. Porque esas tareas están más fáciles de hacer. Entonces, hago primero esto y hago primero lo otro. O reúno los grupos y equipos de acuerdo al mercado. Lo que se necesita. Entonces, esas ideas nos van a decir cómo voy a organizar el trabajo de operaciones. Así también hay otra parte en la cual nos vamos viendo que algunas tareas demandan tiempo. Son poquitas, pero demandan tiempo. No es mucho volumen, pero quita tiempo. Entonces también algunas veces hay que darse cuenta en cuánto tiempo se acumula y cuánto retrasa. Entonces cuando esas tareas las tenemos cuidado de, de agruparlas de tal manera que ese tiempo no se demore mucho, es genial. Pero sí tenemos que tener cuenta, nos damos cuenta que cuando se acumulan las tareas, es decir esto se hace primero, lo otro se hace después. Dependerá de cada actividad, y eso como esas actividades, volvemos a mencionar, eso dependerá del tipo de trabajador, de la máquina, de la materia prima, del, del abasto, ¿no? Y por último, de la sincronización con las demás actividades. Entonces no es solamente una cosa. Por eso es que esos pesos posicionales van a depender del tipo de actividad. También hay otro criterio que se toma en cuenta. Así como antes hemos visto que algunos se fijan en los tiempos más largos, hay otros que están pensando en los tiempos más cortos. Algunos dicen, esas tareas son pequeñitas, pero cuidadosas. Así como eso de echarle la sal a la comida. Entonces, usualmente, ¿qué hacen los técnicos? Van guardando todos los condimentos en un depósito pequeñito y cuando llega el momento solamente lo hacer. Pero eso de probar y tocar, uy, algunos tienen el... El pH más alto o más bajo. <risa> no sale fatal. Entonces, algunos para hacerlo industrial ya tienen las medidas precisas para no equivocarse. ¿no? Entonces, en ese sentido, las tareas más cortas pueden ser importantes. Y también, ¿no? Algunos tienen en cuenta aquellas tareas que están más cerca, pero pensando en que cuando hacen esta tarea, qué tareas más van a generar. Entonces, yo hago esto así, si me apuro en esta tarea, voy a amontonar a cinco personas, porque de esa tarea se llevan cinco, o como puede ser también al contrario. Si yo opero esta tarea primero, inmediatamente voy a recibir diez o veinte. Ah, entonces tengo que nivelarlo para que cuando lleguen esos veinte, no voy a hacer que hago cinco horitas o tres horitas y después vienen veinte. Y ya no tengo capacidad, entonces tengo que dosificar de tal manera que haya un equilibrio. Por eso la heurística juega un papel importante. Esto lo hace el jefe, el capataz, el coach, o el empleado, o el dueño del negocio. Por eso vamos a ver más adelante que para estas cosas, las personas tienen que conocer el tema que van a tratar. No se puede hacer mucha idea del equilibrado con eficiencia sin conocimiento. Lo vamos a calcular, porque nosotros no somos los expertos del área, pero vamos a calcularlo de tal manera que podamos tener una idea de cómo deben ser, para que no haya mayores complicaciones después. Entonces desde, dentro de esta idea de equilibrar la línea y montaje, veamos otro ejemplo que nos va a ir enseñando conforme lo vamos... Um, operando o procesando, ¿no? En este caso es una empresa, ¿no? Que quiere hacer un programa de procedencias, ¿no? Los tiempos de actividad están dados allí, ¿no? Hay una hojita una que lo vamos a ver. Y que la empresa tiene 480 minutos de tiempo disponible para producir, ¿no? El tiempo disponible. Y además, le están pidiendo, señor, entrégueme 40 unidades de producto en la línea de montaje, ¿no? Y entonces, habrá necesario, para eso, hacer un cálculo. Esta es la fórmula del tiempo de ciclo. Tiempo de producción disponible sobre la demanda diaria. Lo que habíamos visto en un momento determinado. Y así entonces vamos a tener las operaciones. 480 minutos, ¿no? Divididos entre la demanda diaria, que es equivalente a 40 unidades, y nos da un tiempo de ciclo de 12 minutos. ¿no? Es el tiempo en que debe demorar cada unidad en pasar de un, de un centro a otro. Bien, eso es. Hasta aquí tenemos el tiempo de ciclo. Ahora vamos a ver cómo se calcula el número teórico de, de, de estaciones de trabajo. Se toma el tiempo total de las tareas, lo que habíamos visto en la hojita anterior, ¿no? que eran 66, y lo dividimos en el tiempo de ciclo. Y nos va a dar un número teórico, teórico, no es heurístico, teórico, que después lo tenemos que ajustar. Ese número teórico es de 5.5 estaciones. Y acá se aproxima al número inmediato superior. ¿Por qué? Porque no puedes tener 5.5 trabajadores, tampoco puedes tener 5.5 máquinas, tampoco puedes 5.5 centros de trabajo. Se aproxima o a 5 o a 6. Casi siempre es a 6 para que haya la oportunidad que las cosas se terminen. Que nos van a generar un poco de ineficiencia si es verdad. Aquí se puede aproximar. Donde no se puede aproximar es acá. No vayan a hacer eso. Acá son minutos que se van a multiplicar por la cantidad de producción. Así que si hay 12.5, yo le pongo 13, es 0.5 de tiempo que se queda libre de trabajar. Y cuando lo multiplico por un millón de productos, ya, el, el acabóse ¿no? Por eso es que ahí no se aproxima. Se aproxima para formar las estaciones de trabajo. Bien, veamos, esto es, esto es la fórmula. Veamos cómo se aplica. A ver si hay otro ejemplo por acá. Por ejemplo, en este caso, ese ejemplito que está aquí de 480 minutos, con, lo, con, las, con las gráficas del ejemplo anterior, no del, este de acá, el, está por aquí, lo vimos antes, con este gráfico, no que es el mismo que está aquí. Vamos a agrupar acá, las estaciones de trabajo que nos acaban de mencionar, ¿no? Y nos dice que son solamente seis. Y miren lo que se ha hecho. ¿Cómo hemos hecho para agrupar? Hemos tomado, sabiendo que vale 12 minutos cada uno, y hemos ido agrupando lo más cerca posible cada tarea. ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en esta... Hay de 10, más de acá son 21, es demasiado. Entonces hemos, lo más cerca ha sido. Esta es una estación de trabajo. 10, pero tengo 12. Sí, pues van a regañar dos minutos, dos, dos minutos. Acá tiene también de 11. Si lo junto con esto se pasan, cada uno se pasa. Entonces acá hemos hecho 11, pero tienen 12. Y acá 5 y 3, 8 y 4, 12. Aquí no hay problema. Está como dicen equilibrado, tas con tas, como dicen. Acá también 12. Aquí 12 más 17 más se pasa. Entonces, 11 y se obra 1. Y acá 7 y 3, 10 es lo más cerca. Acá me sobra 1. Entonces, en concreto, acá sobran 1, 2 minutos, 2 minutos, acá sobra 1 minuto, acá no sobra nada, acá sobra otro minuto más, ya que son 2 y una 3, y este serían 4. Y acá sobran 2 minutos. Serían Acá vamos a trabajar con seis minutos que están sobrando. En otras palabras, les vamos a pagar seis minutos de más a estos señores. Bien, eso implica que hagamos un cálculo de eficiencia, ¿no? Como hemos visto antes. Entonces la eficiencia, como ustedes verán, está acá. El cálculo de eficiencia de la línea. Los 66 minutos que habíamos visto, dividido entre estas seis estaciones de trabajo, a razón de los 12 minutos del tiempo del ciclo. Entonces, 12 por 6, 72. 66 sobre 72, me da 91.7 de eficiencia o eficacia, ¿no? Vale eficiencia. Pero alguien dice, dice bueno, ¿qué pasaría si aumentamos uno más? Acá esto lo dividimos y hacemos, en lugar de 6, hacemos 7 estaciones. Y veamos qué pasa, vean. 66 minutos, 7 estaciones, me da 78. Ya, es, ya no es trabajo, ya. ya no es posible. Ustedes saben que para ser eficiente hay que trabajar de 90 para arriba. Algunos dicen que de 95. De todas maneras, a pesar que estamos en 91, tenemos 6 minutos que se pierde el tiempo inactivo. Ese se le llama tiempo muerto. ¿no? no sé si habrá otro ejercicio más, pero creo que hay otro más, verán, veamos. Acá tenemos otro ejercicio. La empresa Deco Hogar fabrica todo tipo de inmobiliario. Dentro de ellos hay un tipo de asiento que se le llama Matrix, que es una silla diseñada ergonómicamente. ¿Qué cosa era ergonómico? Era es aquella disciplina que se encarga de estudiar cómo hace que los ambientes, cosas y artículos que usamos puedan usar a las personas y genera menos cansancio. En este caso es una silla ergonómica para proporcionar comodidad durante largas horas de trabajo y esta silla por eso cuesta así se vende en 130 dólares y se dispone de 480 minutos de trabajo durante todo el día la demanda como ven ustedes es de 50 sillas aquí está las tareas el tiempo y los predecesores. Eso originó un gráfico. Lo vemos acá. Están sus minutos arriba. Ya está. Ahora sobre esto, vamos a ver qué sucede. ¿no? Primero habría que preguntarles, ¿cuál es el tiempo de operación? El ciclo, el ciclo tiempo de ciclo de esto. E inmediatamente sacamos 480 minutos entre 50 unidades, 9.6 minutos. ¿Acá podemos aproximar? No. Acá no se puede aproximar. Si no, multiplicaríamos esa aproximación por todas sus unidades de producción. Por lo tanto, se queda en 9.6 minutos. Y luego veamos cuál es el número mínimo teórico de estaciones. Y hacemos del grupo anterior. El tiempo total de las tareas sobre el tiempo de ciclo. 49 sobre 9.6 nos da 5.1. Ahí sí debemos aproximar. Les aproximamos y tenemos que es 6 estaciones de trabajo. Ahora hay que construir las seis estaciones de trabajo en ese gráfico. Vamos a ver cómo nos queda. ¿no? Ese es el gráfico. Sabemos que tenemos 9.6 minutos. Y acá hay 4 más 7, 11. 4 y 6, 10. 7 y 6, 13. No los podemos contar. Se pasa demasiado. ¿no? Entonces vamos a hacer que sobre gente. No queda otra salida. Entonces empezamos así primer grupo, no, acá. segundo grupo, b. tercer grupo, c. y como nos daremos cuenta y hemos marcado, acá me sobran cinco minutos, acá tres minutos y medio, acá dos minutos y medio. luego vamos a la tarea y aquí tenemos tres. vamos a tener seis o más. entonces vamos a juntar acá cinco y seis, once. se pasa pero dos tres minutos, no tanto como acá. Entonces hacemos un primer grupo. Acá se pasa por uno. Cinco y seis, once se pasa. Acá me va a faltar gente. No voy a poder terminar el trabajo. ¿no? Entonces, seguimos. Acá sacamos. El G, ahí me sobra un minuto y medio. Y luego el otro, aquí también me va a faltar. Eso me permite una eficiencia interesante, ¿no? Basta ok. Pero eso es. Cuando yo tengo a alguien que va a querer algunas condiciones, eso es lo ideal. Dependerá del jefe del área, del coordinador o, como le llaman, del capataz para saber si sí se puede hacer esto. A un buen coordinador dice: Eso sí se puede. Porque si este señor que está acá, que tiene cinco minutos libres, yo lo puedo enviar cada determinado tiempo a que ayude acá al grupo, a este grupo de acá. Entonces, después de cinco minutos viene acá, completa los tres minutos que le faltan y está ok. Cinco y tres, ocho. No, le sobran cinco. Todavía le sobra tiempo para ir y venir. Entonces, sí se puede hacer. Entonces, eso va a significar que a este trabajador, cuando llegue y lo contrata, dice, señor, usted tiene habilidades para esto y también tiene que saber de esto. De estos dos, porque si no, no. Ah, entonces, es un tipo de personal especial. No es cualquiera ya. No, es un señor que tiene dos, dos funciones ya. Y por acá también falta un minuto. Entonces este minuto también puedo ver. A este señor, a este grupo le sobran tres. Ah, le dice, cada después que pasa, después de tres minutos, tú le llevas este pata. Y se pone al día. ¿No? Y con, ok. Los dos, estos dos señores, van a ser volantes. Van a ser con un suelo distinto. Van a tener diferente profesión. Como también podría ser... Que el buen coach los capacita a todos, ¿no? A toditos. Y los hace que todos vayan pasando por estos puestos. ¿No? Tú ayudas acá, así, todos y van pasando por acá. Así que tienes un momento de descanso un momento de... Y van pasando. Todos estos señores que están descansando, rotan. Allá, tú para acá un tiempo y tú para acá otro tiempo. Ya, ¿eh? te van rotando. Es manejo del coach, de aquella persona que conoce su tarea. Eso es la heurística ya porque lo estadístico está ahí. Para llevarlo a cabo, algunos no podrán. A lo mejor algunos dicen, este es el cálculo que hemos visto, que nos acabamos de conversar, ¿no? que está en sentido de 9.6 cada uno, y está la diferencia del tiempo ocioso. Y que habíamos sumado así al ojo, pero acá está ahí el matemático, y dice, señores, 9.6 minutos por 6 estaciones, menos 49 minutos, que son lo que verdaderamente cuesta, son 8.6 minutos por ciclo, ¿no? Lo que va a demorar, ¿no? Ese es el tiempo total. El tiempo muerto es de esa cantidad, 59, 8.6, lo que habíamos sacado en cuenta, ¿no? está ahí. Entonces la eficiencia total es dividir los 49, ¿no? Entre los 6.6, 6.9, y le da un valor de, de 85.07. Esa es su eficiencia. Bien, pero no faltará alguno que diga, ¿Para qué tanto trabajo, señor? ¿Para qué tanta movida mejor? Todo el mundo estable, con su puesto fijo. ¿Para qué estar corriendo? Y entonces alguien hace otro cálculo, ¿no? Dice señor, ah, ya entonces... Vamos a hacer un cálculo y vamos a bajar el tiempo. En lugar de que sean nueve minutos, vamos a hacer de ocho minutos. ¿Y por qué ocho minutos? Porque la tarea más grande que tenemos es de ocho. ¡Ah, ya! ¡Fantástico! Y entonces distribuye a la sazón de ocho cada uno y va a ser la diferencia. Ocho minutos menos cuatro y va a contar todo ese tiempo de, de retraso en el sitio. Todo se atrasa en este caso. Y va a suceder que el tiempo muerto es de 15 minutos. Y entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estaciones de trabajo. Y van a haber muchos que descansan, si ¿sí, es verdad. ¿Cuántos hay? 15 minutos. ¿Cuál es la eficiencia aquí? La eficiencia ya es diferente. Ya son 49, entre 8 por 8 son 64. ¿no? Ya nos da un diferente. Nuestra eficiencia es de 75.76%. Cambiaría, ¿no? Cambia completamente. Veamos qué más sucede, o qué otro ejemplo tenemos. Ya nos damos cuenta que la heurística puede ser que así sea, la otra forma no. Puedo pensar lo que está ahí, pero no tengo la gente. No me queda más que hacer otra esta cosa. Veamos otro ejemplito parecido para que tengamos clara la cosa. Nike, que es esas zapatillas que ustedes se ponen ahora, ¿no? son de alta calidad pero caras. ¿no? Estas zapatillas tienen compartimiento de gas y líquido para que el pie no se voltee. Todos, en más, son muy bonitas y muy cómodas, dicen. ¿no? El pie no sufre, hay mejor protección para los daños del pie. Lo usan, muchos, muchos atletas usan este tipo de zapatillas. Estas zapatillas necesitan 10 tareas para fabricarse y tienen, como ven ustedes, 400 minutos disponibles cada día. Entonces la demanda diaria tienen ellos de 60 unidades. Y esta es la información. ¿no? Otra vez el cuadrito con su precedencias. Eso, eso es el, viene de la fábrica, no lo confeccionan, ya viene de la fábrica. Y esto sería el dibujo de ese diagrama de en qué orden cada uno, ¿no? cómo van saliendo, uno por uno, con producto terminado que está en J. Eso es, esto es bonito porque con el tiempo, cuando hagamos hacer la distribución, eso te va a decir en qué lugar hay que poner las máquinas y en qué lugar hay que poner las puertas, y por dónde debe entrar la materia prima y dónde sale el producto terminado. Por lo pronto acá, fíjense ustedes, la materia prima entra por acá, y el producto terminado sale por acá. Si esto, era una, si esto fuera una casa, por acá haríamos una puerta y por acá la otra. Y si esto tuviera diferentes oficinas, ya tenemos que ver que es esto así de diferente, ¿no? Ya nos va a dar la idea de la distribución de la planta, que es eso que llevaron el ciclo pasado, ¿no? Cómo es la distribución de planta. Vamos a ver los cálculos. Dice, acá nos van a variar un poquito las cosas, ¿no? Dice, asignar el número mínimo posible de estaciones de trabajo de acuerdo a los pesos posicionales. Entonces, el autor ya ha organizado según su criterio los pesos posicionales. Están acá. Dice, yo voy a juntarlos así. Y voy a empezar 3, 4, 0, ahí sumando. Al final suma 25. ¿No? Peso posicional 25. Ese es el valor total, la, la sumatoria del gráfico anterior. Entonces lo primero que va a hacer es la distribución para saber el tiempo de ciclo. ¿Cuán, ¿De cuánto cuánto tengo que entregar por día? ¿No? Entonces, tiene las 400 minutos que tiene, que dispone dividido entre las 60 unidades. Y va a entregar a razón de 6.67 por unidad. Ahí no hay aproximación. Y luego vamos a calcular, lo van a calcular, ¿no? El número teórico de estaciones de trabajo, que se divide el tiempo total entre tiempo y ciclo. Y el tiempo y ciclo está dado aquí, que la sumatoria es de 25, perdón, el tiempo de tareas, 25, y entre el tiempo y ciclo. Y nos da 33.78 estaciones de trabajo. Por tanto, se aproximan a 4. Veamos más o menos lo que ha confeccionado el, el autor, ¿no? Ya aquí ha mezclado, ya ha hecho todo ya, el, el gráfico y de frente. La... Está su gráfico que hemos visto antes, pero ya ha he hecho estaciones de trabajo. Y le habían pedido cuatro, pero vamos a contar acá. Hay una, dos, tres, cuatro, y hay cinco, hombre, no esos no cuatro, esos cinco. ¿Por qué? Ah, vamos a estudiarlo. Acá suman uno y tres, Los tres son cinco estación de trabajo es de... ¿Cuánto es el tiempo de trabajo? Es de 6.67 el, el tiempo de trabajo. ¿No? 6.67. Entonces acá tiene 5. Si añade esta de acá, se pasaría 8 demasiado. Entonces, esta es la más cercana. Aquí también hace lo mismo. 3 y 2, 5 y una 6. Si añade esta, ¿cuánto se pasa 10? Ah, no, entonces hasta acá no va. Y esta, 4. Y si le suma, ¿cuál? Con esta no puede porque ahí no, no están juntos, es otra tarea, diferente. ya No hay con quién más juntar, porque el proceso no te permite que tú juntes esta tarea con esta. no Son diferentes diferentes líneas. No queda más que hacerla sola. Entonces le ponen a esta tarea de cuatro, le programan un tiempo de ciclo de seis. ¿no? 6.67. Y lo mismo va a pasar en el otro lado. Acá dice 5 y 1, 6. Si la hago 3, no se puede tampoco. Es cierto que matemáticamente debe ser así, pero no se puede. Entonces 5 y 1, 6 y acá es 7. Tampoco puedo juntar esta con esta porque son tareas distintas. No puedo poner un jefe acá. Son cosas diferentes, no son conexas. Y no queda más que hacer este tipo de trabajo. Entonces, verdaderamente, esa eficiencia que decía que está muy bonita no va a ser tan cierta hay que cambiar no entonces acá tienen ahora 1 2 3 4 5 6 así lo organizó entonces el número de trabajos no según la regla de johnson es de 5 ya no es de 4 no perdón según la regla ya no es de 4 como habíamos pensado sino se vuelve de 5 qué más vemos Hacemos el cálculo de esa eficiencia. ¿Cuál es la eficiencia? 25 entre 5 por 6, deficiencia de eficiencia 83, ¿no? Es lo, te, lo que aparece en vez de pensar lo teórico. ¿Cuánto tiempo muerto por ciclo? ¿No? Tiene la cantidad de acá. Pero dice, ah, caramba, pero. 66, ¿no? .100, 66.67, tengo tantos tiempos muertos. 8.35 muertos. El cálculo de estos. Hasta ahí, hasta ahí, la teoría dice que eso es lo óptimo. 83.33 y tiempo muerto, 8.35. ¿No? Bien. Pero de. Como hay un tiempo que es muy muerto, hecho tiempo muerto, el gerente dice, la heurística ya. ¿no? ¿Qué parece si en lugar de que sea 6.67 lo bajamos a 6 y vamos a calcular con 6 minutos? ¿Y por qué 6 minutos? Porque aquí cuando vemos, todos tienen, el máximo es 5. Pero si me dice que el máximo debe ser 6.6, entonces tranquilamente le puedo poner 6. A ver qué pasa. ¿Y como qué? Como hemos sumado de 6 en 6, sí se puede. Y hacen el cálculo. Y entonces nos quedamos con el mismo dibujo, pero ya el tiempo de ciclo es por 6, ya no es 6.67. Vale decir que le pagamos a las personas a razón de 6, no 6.67. No sé si explicantes, pero es cuestión de tener presente la, el tiempo de operación con el tiempo de proceso. ¿no? El tiempo de, de producción. Y entonces en este caso, como ustedes ven, ¿no? la eficiencia ha cambiado. ¿no? Cuando usted hace el tiempo de trabajo, la eficiencia cambia. Y los tiempos de retraso son de 5. No sé si tenemos la eficiencia acá, no está. Veamos otro ejemplo. Aquí está la doctora Lock, Locker, o Lori Baker, directora de operaciones de la empresa electrónica NESA. Está orgullosa porque su trabajo es excelente en sus líneas. Y se le ha dado encargo para que haga 96 instrumentos por jornada de 24 horas. Y las actividades de su línea son las que están acá. Ya son muchas más. Viene 50 por un lado, y muchas otras tareas adicionales. ¿no? Veamos el dibujo. El dibujo está acá. El diagrama de precedencias. Ya está aquí. Ahora veamos las preguntas que nos hacen. Si la tasa de producción diaria de 24 horas es de 96 unidades, ¿cuál es el mayor tiempo posible del ciclo? Lo cambiamos, ponemos, reemplazamos los valores acá, nos va a dar 15 minutos. 24 por 60, 15 minutos. Y a su vez, ¿no? Si el tiempo de ciclo es de 10 minutos, ya no de 15, de 10 minutos, ¿cuál sería la tasa de producción diaria? Entonces lo calculamos, lo cambiamos, y en lugar de ser 96, son 144. ¿No? O sea que podemos jugar, pero estos manejos solamente se hacen con cierto conocimiento del tema y con cierta heurística. No se pueden hacer a la de Dios. Se nos puede ocurrir, pero de repente en la práctica no pueden llevarse a cabo. Entonces, ¿y qué pasaría con un tiempo de ciclo de 10 minutos? ¿Cuál sería el número mínimo teórico? ¿No? ¿Cuánto sería? Cambiamos tiempo de ciclo total de tareas y nos va a dar que el número te digo, sería de 5. Ah, ya coincide con lo que hemos hecho. ¿no? Entonces, con un tiempo de ciclo y entregamos de 140 y tantos tantos y nos sale genial. Señora, si no le entregamos 96, le entregamos 144 y nos va ok. ¿no? Más producción entonces la pregunta es con un tiempo de ciclo de 10 minutos y 6 estaciones de trabajo ¿cuál sería la eficiencia? aquí la cosa te ve complicada ¿no? tiempo entre 6 estaciones de trabajo nos da 83.3 bueno, no está tan bueno eso ¿no? pero esa es la eficiencia que, lo, que estamos logrando bien, hasta ahora es lo que estamos planeando hacer vuelvo a hacer en la indicación. No confundamos el tiempo de producción con el tiempo del proceso de producción. El tiempo de producción es el tiempo que demora un producto en salir. Pero el tiempo de producción es, que es el tiempo que vamos a pagar en planillas a la gente. Entonces, en un minuto puede estar trabajando tres personas. Pero el producto sale en un minuto. Pero cuando yo tengo que pagar, tengo que pagar a tres minutos. Y a eso se refiere el equilibrado. Que estamos viendo no confundan el tiempo de, de producción con el tiempo de proceso bien muchas gracias por ahora y también tengo que agradecer a mis alumnos de repente algunos de estos ya son mis colegas o dentro de poco espero que no haya ninguno todavía que son los que colaboran conmigo en hacer esto estas cosas no son las hago yo solo se hace en grupo no y de repente alguno está por a lo mejor todavía uno está. A lo peor, porque esto ya deben estar todos fuera, ¿no? Les damos las gracias a ellos, como siempre de costumbre. Hasta la próxima. Y muchas gracias.